Bucanera, vámonos, aquí va. Esa es la cumbia bucanera. Música de la costa atlántica. Vámonos. Vámonos, aquí va. La cumbia bucanera. Como dice aquí va, vámonos. Ritmo. Cumbia, Cumbia Bucanera, vámonos. Ritmo. Ritmo de la costa atlántica. Ahí está Jesús Baena. Vámonos. Suave, suave. Ahí está el Diego 3000 Para el amigo Sonotón Para José Guillén Ritmos del litoral vámonos, ahí va. es una cumbia bucanera desde la costa atlántica desde la costa atlántica, vámonos los acordeones que lloren los acordeones ahí está para cumbias edison hasta colombia hasta medellín colombia un gran coleccionista cumbias edison Cumbia Bucanera, vámonos, aquí va. está para Alfredo Escobedo, allá en Monterrey. Para Agle García, sonido de inspiración. Ahí está para el Goliath, Discomóvil Goliath. Vámonos, otro pedacito. Otro cachondo, box. Otro cachito. Ahí está para Discomóvil Goliath. Mi chamaco se está haciendo muy viral. Que raspe, que raspe la cumbia. Yo soy los alegres bucareros desde Colombia. Los alegres bucareros, cumbia bucarera. No, no es la de Alberto Pacheco. Pastorito Cobaney, para Alonso Candela, la Romeo Rubio, Ritmos del Litoral, es una cumbia bucarera, aquí va, óvese. Uepa, uepa. que llore que llore el acordeón otro cachito Baurus ya bailale firolas bailale ahí está para el amigo el rena y hermanos allá en Nueva York grandes coleccionistas de acetato ya se va mi cumbia bucanera Ya se va la bucanera Ya se va el ritmo de la bucanera El estilo especial de la cumbia Se va mi ritmo, se va mi ritmo hasta ahí mis amigos El ritmo especial de la cumbia La cumbia bucanera Desde Medellín, Colombia Los alegres Bucaneros